Hola, soy María Camila Cuellas Aumet, la persona encargada de la gestión de convenios, redes y asociaciones académicas y el Centro de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El objetivo del CERI es fortalecer las relaciones interinstitucionales de la universidad mediante acciones estratégicas que incentiven la gestión de convenios, redes y asociaciones académicas, de manera que se fomente la interinstitucionalización e internacionalización de las funciones misionales de la universidad, tales como lo son docencia, innovación, creación, extensión y proyección social. De esta manera, logramos el desarrollo de los proyectos curriculares de cada una de las facultades, de manera que la universidad se posicione como una institución local, creadora de conocimiento, inclusiva e incluyente, tanto a nivel nacional como internacional. Recuerden, de nada sirve tener conocimiento, sino de pasión por lo que se hace, y eso es lo que nos identifica a nosotros. En el SERI trabajamos con pasión y alegría por la recreditación institucional de alta calidad, un compromiso de excelencia. Gracias UDE, si sí se puede.